Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Opinión. Esta vez me voy a encarar con un tema que me parece fascinante, que es el tema del Día del Libro. Y el video efectivamente se llama Palabras contra el Día del Libro. Y en realidad no es solamente un video para manifestarme en contra, sino para explicar cuál es mi posición respecto a algunos eh, rituales comerciales que rodean a las manifestaciones artísticas. Por supuesto que entiendo que existe algo llamado derechos de autor, y en función de eso eh, se redacta ese textito tan tan poco amigable del principio de los libros, ¿no? Eh, creo que no se ve mucho ahí, pero ese textito que dice que no se pueden reproducir eh, de ninguna manera los, los libros, y eso es para defender justamente el derecho de autor, el derecho de propiedad sobre una obra intelectual. Todo eso es comprensible y también es comprensible que el mundo editorial debe existir. Porque si el mundo editorial no existiera, por ejemplo, no no tendríamos acceso a estos hermosos ejemplares. Editorial Cátedra, Sudamericana, eh, esto que es... Eh, ...de bolsillo, ¿no? Y, y cada, cada editorial... ¿m? Penguin Random House, grupo editorial, ¿no? Colección de bolsillo, 1984. Bueno, cada editorial eh, elige dentro de un mundo de, de textos disponibles para su publicación. Entonces, el mundo editorial aparentemente es un mal necesario, debe existir, porque si no... No nos llegarían los, los textos a los lectores, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahora vamos a mirar un poco la pizarra. Yo allá arriba, si quieren, si no, se, no alcanzan a ver bien, pueden agrandar la pantalla. Puse F, ficción. E, escritura. FP, función poética. CT, carácter testimonial. C, composición. E, ES, expresión subjetiva. Y lit, o L, es literatura. Entonces, entonces, lo que hice fue pensar, ¿no? Eh, si se cruzan estos, estos elementos, del cruce, del cruce entre esos el elementos, es que aparece lo que nosotros vemos lo que, como sociedad, como comunidad, como literatura. ¿Mm? Por supuesto que no es todo lo que se edita, no es todo lo que se publica, pero eh, podemos, en mi caso, pienso en la literatura, ¿no? Se publican manuales también. Que es, Podemos discutir si son o no son literatura, este, pero en este caso yo me estoy centrando a lo que consideramos arte de la escritura. Bueno, entonces, por ejemplo, acá lo que, en este esquema lo que hice fue poner eh, ficción, F, escritura y eh, C, que es composición. ¿no? La composición en realidad no se puede eliminar mucho de, de, de ningún esquema porque la composición es algo que es omnipresente y... Y también está presente en la... Está presente en todo. En este video, está presente en una película, está presente en todo. Que... Cuando usted le, hace, le, le cuenta algo a alguien, eh, usted está utilizando estrategias de comunicación. Se encuentran Juana y, y Ana. Juana y Ana se encuentran. Entonces, Juana quiere decirle que este, Antonio... La saludó de una manera especial, ¿no? Como, como con intenciones hacia ella. Entonces ya no le cuenta, eh, la, no le cuenta los hechos. Vino Antonio y me saludó, ¿no? Juana, Ana. Sino que le dice, no sabes, vino Antonio y con la cara que me miró y me dijo, ¿cómo te va, Juanita? Y yo le dije, bien, bien. Todo enamorado, porque vos fijas. Entonces, Juana está. Eh, mezclando con su relato una intención de que Ana interprete de determinada manera lo que está diciendo. Bueno, ahí tenés, eso es composición. ¿da? Ese uso intencionado de estrategias es la composición. Entonces, en, la en lo que nosotros consideramos habitualmente literatura, aparecen por lo menos esos tres elementos. Algunas veces la ficción es reemplazada por el carácter testimonial. ¿Para qué hablo de todo esto? Que uno pensaría que en principio no tendría nada que ver con el día del libro. Bueno, para decirles que en realidad el libro es diferente a la escritura, sin dudas. ¿no? El, el, el, el libro acá es diferente a la escritura y es diferente a la impresión de la escritura. ¿no? Son cosas distintas. Y que es diferente a la literatura. Y eso es muy importante. Yo puedo ser profesor de literatura perfectamente sin adorar el libro. ¿No? O sea, el libro es un formato precioso, yo no lo voy a negar, pero ¿por qué? Porque yo fui criado para aceptar el libro y leer literatura de un libro, no de un archivo PDF, no de una fotocopia. Si yo, eh, si yo tomo una fotocopia e intento de la foto, comparar una fotocopia con un libro, evidentemente siempre va a ganar el libro, porque el libro es, es, tiene una materialidad que no tiene la fotocopia. No obstante, cada vez que yo me vuelvo fetichista, es decir, adoro el objeto libro, cada vez que yo digo, oh, no vas a comparar porque un libro, la magia que tiene, el, ah, el olor, el olor a las hojas, la, la, la, la impresión de la portada, todo, todo, es, es, es mira qué linda la tapa. Yo lo que estoy haciendo ahí es cada vez más promocionando algo, que es el objeto libro. ¿no? El, el libro como objeto, y ese es el fetichismo, adorar un objeto, ¿no? Como adorar una pelota, adorar este, no sé, ropa, eso es ser fetichista. Bueno, entonces, el fetichismo del libro no tiene en realidad nada que ver con eh, que te guste la literatura, ¿no? Porque vos agarrás y dices, ¡ay, mire qué linda esta tapa! ¿eh? Preciosa, el doctor Shaky y el Mr. Hyde, preciosa, y tiene, y tiene dibujitos para niños adentro, todo lo demás... Excelente, pero esto no es la obra, Está en la edición. ¿tá? Si usted se queda con eso, si usted le da demasiada importancia a eso, usted está siendo un fetichista del objeto libro y, de, y le está haciendo, digamos, el favor a las editoriales. ¿no? Porque son las editoriales las que hacen llegar toda la edición a sus manos. Pero la obra literaria no es la edición, la obra literaria es otra cosa. La obra literaria es la escritura, la ficción, la composición, está en otro lado. Entonces, si a usted le gusta leer, puede leer perfectamente un archivo PDF, puede leer perfectamente una fotocopia, no hay ningún problema al respecto. Ah, el problema es el fetichismo del objeto libro. Ah, entonces, eh, o sea, asumámoslo, somos fetichistas, fetichistas del libro. Y con eso lo que hacemos es agrandarle el negocio a las editoriales. ¿no? editoriales que básicamente todo el trabajo que hacen rodea el trabajo del escritor que por lo general es el que se lleva la menor tajada entonces parasitan el trabajo del escritor son parásitos del trabajo del escritor bueno entonces el libro lo ven en las editoriales como un objeto comercial que valida una estructura de poder el mercado editorial y el control aceptado de la difusión de la cultura o sea Cómo se difunde y qué se difunde. Un escritor puede ser malo, un escritor puede ser mediocre, un escritor puede ser... Ah, pero se vende muy bien, ¿no? Yo no quiero señalar a alguien, pero por ejemplo, ¿no? Literatura infantil, literatura juvenil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Bueno, eh, la selección de quiénes son editados no va en función de su valor como obra literaria, sino... O sea, no en, en la composición, la ficción o el modo en el que está escrito, sino en cómo se vende. ¿no? Entonces ahí entran a jugar los medios de difusión, eh, las editoriales. Otros, miren, por acá abajo están estos que son muy lindos. Eh, la crítica literaria auspiciada, crítica literaria. Y uno ve en, en YouTube, ve muchísimos eh, youtubers... ...que hacen crítica, crítica literaria, para orientar el gusto, pero les han regalado el libro. O sea, la editorial... Eh, no sé, esta editorial, editorial, lo que leo... ...le hace llegar a sus manos, de manera de ediciones santillana... ...le hace llegar a las manos del youtuber esta edición de Bateando Lunas de Verokai... ...y entonces eh, me están regalando el libro para que yo le haga una crítica. yo no le voy a hacer una crítica negativa... Entonces aparece la crítica literaria auspiciada, el amiguismo y la propaganda velada, y detrás hay todo un funcionamiento de propaganda. Y es un horror, todo eso es un horror. Convengamos que es un espanto. Y de eso, de eso forma parte el Día del Libro y la Feria del Libro. ¿Cuántos profesores llevan a sus... yo lo he hecho también, obligado por las autoridades del liceo. Llevamos a los alumnos a aún a la intendencia, a la feria del libro, y vamos y nos compramos libros, si los autores firman libros. Todo eso forma parte de un mundo absolutamente patético de, en el que se transforma al libro en una mercancía. ¿Mm? En un momento en el que nosotros, si estuviéramos... Eh, eh, claros con el uso de nuestra tecnología. Si estuviéramos al nivel de las posibilidades que nos permite Facebook, que nos permite Whatsapp, que nos permite Instagram, si estuviéramos a ese nivel podríamos publicarnos y leernos a nosotros mismos. Pero no, estamos educados para comprar el libro. Estamos educados para que si no se los compramos, no lo leemos. ¿Por qué? Porque usted no va a leer, ¿no? Ay no, me rompe los ojos la computadora, me rompe... Macana, me todo mentira. ¿Ah? usted lee el libro porque le gusta el libro porque lo educaron para que le guste el libro y eso va a ser así durante muchísimo tiempo por eso es que cuando a mí me hablan del día del libro, que es como el día de la madre el día del padre, el día del hijo el día del niño cuando a mí me hablan del día del libro yo digo, yo de eso no participo no me interesa ¿Ah? esa fetichización es, es enseñarle y, y remarcarle al niño o al joven que el libro es una mercancía como cualquier otra. Y el libro para mí no es una mercancía como cualquier otra. Y en todo caso, si yo tengo que favorecer algo, es la lectura, no la compra del libro. La compra del libro es otra cosa. Entonces, eh, Feria del libro, eh, día del libro, a mí esas cosas, o sea, forman parte de un mundo al que yo no pertenezco, que no me, no. simplemente no me interesan. Y cada vez esa postura se vuelve más radical en función de las cosas que veo. ¿no? Los libros cada vez más caros, las, las, los, la gente que publican cada vez más horrible, cada vez este lo que es la literatura joven actual, uruguaya, dan es, ganas de llorar. Y ellos están siendo editados por editoriales que se están, se están llenando los bolsillos con la falta de talento porque los ponen de moda. Ojo, esto que estoy diciendo es, es una obviedad, pero no sé por qué, pero no escucho que se esté diciendo. Entonces, bueno, amiguismo, propaganda velada, sobrevaloración de autores por ventas, y acá puse, el dinero manda. ¿Ah? Porque para ese mundo lo que, lo que importa es cuánto vendes. para ese mundo tu valor literario va en función de la cantidad de ventas. ¿No? Y ellos mismos dentro de los libros se dicen, este, ah, era un gran escritor, vendía muchísimo. Y bueno, para, en una comunidad donde el, gust, el mal gusto campea, donde, donde eh, no se sabe nada de literatura, donde nunca, jamás en tu vida vas a agarrar una rayuela de Cortázar, un Martín Fierro, un, no sé, un Borges, ¿no? nunca vas a agarrar en tu vida. Un quijote, por supuesto que te vas a poner a leer a cualquier porquería que se publica actualmente, con el perdón de la palabra. Entonces, este mundo existe. ¿Y saben qué es lo peor? Lo puse acá. Triste ver profesores, y no pocos, en esa. O sea, colaborando. Colaborando eh, o de manera inconsciente y reflexiva, o de manera consciente y reflexiva. Porque puede ser también. Entonces, le llamé acá abajo porque a mí me, gusta, eh, me gustan los neologismos, las, crear palabras para explicar las cosas, libristas, está un poquito mal escrito porque lo escribí rápido, pero bueno, libristas, que son los fetichistas fanáticos de los libros, no de la lectura ni del gusto literario, o sea, usted es un librista, usted adora el libro, entonces le venden cualquier cosa y usted compra porque... Ah, y lo pone en la biblioteca, vayan a saber si algún día lo lee, no capaz que lo lee, capaz que no, pero a lo que voy es que hay que separar la paja del trigo. Y bueno, y cómo la separamos, el antídoto contra todo esto es siempre leer mucho, buscar en internet eh, textos, que hay muchos, gratuitos, y leer los clásicos. Luego de que uno lee los clásicos, los clásicos, clásicos, me refiero... Homero, Sófocles, Biblia, este, bueno, Cervantes, William Shakespeare, eh, no sé, Dante, eh, no sé, en lírica se me ocurre, no sé, Delmira Agustini, Juan, todos todos esos, los canónicos, cuando usted lee los, can, los, los, los textos que son recomendados siempre en nuestra cultura y termina con eso y se ha instruido en eso, vaya y evalúe lo que hay en la vuelta, vaya a otra cultura si quiere. No hay ningún problema, por supuesto, pero con algún tipo de formación, porque eh, si no, para nosotros todo vale lo mismo, todo es lo mismo, todo es igual, ¿no? como aquello que decía el tango, todo es igual, nada es mejor, y bueno, hecho el descargo, se terminó este video por acá, nos vemos.